amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina seguimos con los videos para el día de la madre en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita con tarjeta dulces y fotos quiero recomendarles este hermoso canal es de una amiga a quien quiero mucho el canal se llama regala siempre amor vayan a su canal y miren las maravillas que hace suscríbanse a su canal para que no se pierdan ninguno de sus lindos videos. también quiero enviar un saludo muy especial a Eileen Caicedo ahora sí vamos con la lista de materiales y el paso a paso a tomar la cajita y la vas a borrar con un papel decorativo por estos dos lados yo escogí este papel me parece muy bonito vamos a medir 6 centímetros cortamos dos tiritas cortamos vamos a aplicar silicona líquida acá en esta parte y pegamos la tira esta parte que nos sobra la vamos a doblar y la cortamos hacemos lo mismo en este lado nos quedaría así Ahora vas a coger una tira de 14 centímetros por 56.5 centímetros. Esta es cartulina. Vamos a medir acá 18 centímetros. Y trazamos acá una línea. Vamos a coger la cajita, la vamos a colocar a partir de la línea que trazamos. En esta parte vamos a hacer una tarjeta vas a coger una tira de 13 centímetros por 31 centímetros, de largo la vamos a doblar en el medio ahora vamos a coger una hoja de papel, vamos a medir la misma tira que cortamos y cortamos, vamos a doblarla así y acá vamos a medir en este extremo 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros vamos a trazar una línea a los 6 centímetros y trazamos quedaría así, acá para que me quede derecha de línea voy a medir lo mismo 3 centímetros, 2 centímetros 3 centímetros, 2 centímetros y vamos a trazar las líneas nos quedaría así ahora vamos a cortar estas líneas vamos a abrir la hoja y vamos a sacar esta estas dos tiritas que cortamos. Voy a doblar acá para que nos quede más fácil al doblar y doblamos. Vamos a aplicar silicona en estas partes. acá ya pegué, quedaría así estos lados los vamos a decorar con cinta papel o la cinta que deseen, esta es una cinta de brillante ahora vamos a escribir acá en esta parte un mensaje momentos maravillosos a tu lado siempre los llevo grabados en mi corazón, recuerden que estas tarjetas que hago, estos regalitos que hago, manualidades las pueden personalizar para cualquier ocasión, esta tarjeta también la pueden hacer de amor vamos a delinear con marcador negro y estas fotos, las pegué acá en una hoja de color, luego las recortamos, serían para ubicar así, acá ya delineé la letra, hice unos corazones y acá voy a pegar esta foto en esta parte acá en esta parte van a copiar un mensaje, en este caso te amo mamá vamos a delinear la palabra mamá acá delineé las fotos con marcador negro para que se vean más ahora vamos a doblar la tarjeta para decorar esta parte superior copié feliz día acá pueden copiar lo que deseen voy a alinearla con marcador negro para que se vea más o para que quede más decorada y voy a dibujar acá dos corazones nos quedaría así ahora vamos a pegar la cajita, aplicamos silicona líquida y la vamos a pegar a partir de la línea que habíamos trazado, recuerden los 18 centímetros que medimos antes, a la tarjeta le aplicamos o le pegamos cinta adhesiva y en esta parte eh, vas a sacar una foto grande de tu mamá de las dos y vamos a pegarla igual con cinta la pegamos con cinta para que la mamá guarde la fotico de recuerdo igualmente la tarjeta y la ubicamos acá Ahora voy a decorar la parte interior de la cajita para que se vea más bonito. vas a cortar una tira de 7 centímetros por 17 de largo, la doblamos y vamos a dibujar una flor. Vamos a recortarla, nos quedaría así, vamos a pegarle una bolita color lila más oscuro, aplicamos silicona líquida y la vamos a pegar acá. ahora voy a introducir el papel seda dentro de la cajita y el contenido recuerden que el contenido es opcional, lo que van a regalarle a las mamás en este caso unos barquillos piaza, unas cerezas si desean pueden decorar el frasquito con cabulla, enrollamos y hacemos un nudito. una chocolatina y unos dulces ahora vamos a utilizar medio metro de cinta ilusión con una perforadora perforamos acá en la parte de atrás y en la parte de adelante y vamos a introducir la cinta, hacemos unos noditos acá cortamos hacemos lo mismo acá en la parte de adelante, introducimos la cinta y hacemos unos noditos ahora vamos a templar y hacer un moño ahora vamos a tomar las dos tiras de los lados de la caja y la vamos a llevar hacia la parte superior tapando la cajita y hacemos un moñito con un metro de cinta ilusión organizamos el moño nos quedaría así bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado si es así regálenme un like